Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, vamos a definir entonces el concepto de tejido epitelial. Y yo puedo decir que el tejido epitelial es un tapiz que limita un espacio. Vale. ¿Es esto cierto? Bueno, pues para comprenderlo vamos a Tomar como ejemplo, pues el eh, tubo digestivo, ¿vale? El tubo digestivo sabemos que es un tubo gigante, yo lo estoy representando así, ¿vale? En cuyo interior, pues nos vamos a encontrar con un espacio, ¿no? Bien, pues, y este espacio, ¿quién lo va a limitar? Bueno, nos lo va a limitar, fijaros que lo estoy dibujando aquí. El tejido epitelial. ¿Vale? Sucede lo mismo con la piel. La piel cubre todo nuestro, or, nuestro cuerpo, ¿vale? Y tenemos un espacio externo, ¿no? ¿Quién va a limitar este espacio externo? Pues el tejido epitelial de la piel. Bien, pues venga, vamos entonces a pasar rápidamente qué es lo que nos interesa, a ver cuáles son las características de este tejido epitelial. ¿vale? Y la primera de las características es que podemos decir que el tejido epitelial se trata de una lámina continua que limita un espacio. ¿vale? Es una lámina continua. Entonces, yo voy a poner a dibujar, me voy a poner a dibujar aquí. Aquí tenemos el espacio. Y fijaros que. Voy a dibujar el límite, y el límite es esta lámina continua de células. Ah, perfecto, este es el tejido epitelial. Bien, como podéis ver, todas estas células ¿vale? están muy unidas, ¿vale? por tanto, el tejido epitelial... En el tejido epitelial hay una estrecha unión entre células. Otra característica que va a presentar el tejido epitelial y que es, es eh, pues bastante importante es que se trata de un tejido avascular ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que no hay aporte, eh, no, hay apor, no, hay, perdón, no hay soporte sanguíneo. Esto quiere decir que eh, cuando las células del tejido epitelial demandan nutrientes, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues eh, tienen que dar una señal y esos nutrientes van a proceder de vasos que están próximos a este tejido epitelial, ¿vale? Y llegarán por difusión. Entonces, bueno, pues, lo que va a pasar, eh, dibujo aquí un vaso sanguíneo, que me ha salido un poco churrosco, pero bueno, los nutrientes, ¿vale? cuando sean requeridos, por difusión, pues llegarán a estas células. Vamos entonces ahora a ver otra característica. ¿Cuál puede ser? Bueno, pues se trata de células, o tejido que tiene una, sus células, poseen una alta tasa de división celular, ¿vale? Ponemos aquí elevada tasa de división celular. ¿Vale? increíble, las células el tejido epitelial eh, del tubo digestivo se renuevan cada 12 días una tasa muy elevada ¿vale? otra de las características que podemos señalar del tejido epitelial ¿vale? será que eh, se, estas células no están libres ¿no? sino que van a estar apoyadas ¿vale? ¿dónde se van a apoyar? bueno pues en una lámina que se llama membrana basal ¿Dónde la vamos a tener situada esta membrana basal? Bien, pues la voy a poner yo aquí. ¿Cierto? ¿Vale? Fijaros. Entonces, todas estas células están apoyadas en pues, la membrana basal. Están, están apoyadas de la soporte, están unidas, están fijadas a esta membrana basal. Vale. Otra de las características que podemos decir es que bueno, pues, estas células van a presentarme pues, una serie de polos. Vale. Entonces, bueno, pues están polarizadas, por decirlo así. Vale. No polarizadas con las gafas, sino que presentan un polo superior, un polo inferior, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos... Eh, a ver, cojo el marrón, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, la parte superior que colinda con el espacio, le vamos nosotros a llamar eh, lo que es la cara apical. Esta cara que está apoyada en la membrana basal, bueno, pues... Fácil, es la cara basal. ¿Vale? Y las caras que hay de unión entre unas y otras células, bueno, pues se le va a denominar cara lateral, no tiene mayor dificultad. Bien, eh. ¿Qué más? ¿Otra de las características que puede presentar? Bueno, pues otra de las características que me va a poder presentar ¿vale? es que eh, no solo va a, a limitar espacio, sino que también va a cubrir y a revestir órganos, eh, órganos y cavidades. ¿vale? Recubre ¿vale? Eh, lo que son cavidades ¿vale? y órganos. Bueno, pues uno muy característico es el corazón, ¿vale? El corazón va a estar cubierto todo él, ¿vale? Porque por una lámina de tejido epitelial, ¿vale? Y mismamente la cavidad torácica, ¿vale? También va a estar recubierta y revestida por... Una lámina de tejido epitelial, ¿vale? Bien, bueno, pues antes de pasar a estudiar las funciones del tejido epitelial, comentaros ¿vale? que debajo de la de esta membrana basal ¿vale? me voy a encontrar ¿vale? otro tejido, otro tejido, este tejido ese que vamos a llamar tejido conectivo, vale, y es realmente bueno pues donde van a estar ubicados, eh, bueno, los vasos sanguíneos y es donde se va a apoyar pues la membrana basal. Pues nada más, eh, pasamos entonces a ver cuáles son las funciones de los tejidos epiteliales. Hasta ahora, chicos.